que sí, ni quizá, ni que no Hace tanto tiempo vienes escuchando Ese llamamiento del Señor Jesús, y tú resistiendo a su llamado santo, y porque le dices, ni que sí, ni quizá, ni que no, deja esa duda y entregate a Cristo, Él ahora mismo puede perdonar. Lavará con su preciosa sangre ¿Y por qué le dices? Ni que sí, ni quizá, ni que no Si le dije de tu ser si acaso dices que no, desprecias una oportunidad. Deja esa duda y entregate a Cristo. Él ahora mismo puede perdonarte y te lavará con su preciosa sangre. Y porque le dices. Ni que sí, ni quizá, ni que no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 ni que sí, ni quizá, ni que no Ni que sí, ni quizá, ni que no